Pilotas de Famatouri, hay Fatutaisandena, así que ahora GARA eh, en La eh? Bueno, si va ir a código qr bajo y el eta QR-BASU, el Digo que nadie se me marche después de esto, por favor, porque lo más importante, ya veo que están a tu calma, han oído a los ponentes guay, y entonces ahora, por pues los demás, mitamos, y no, porque esto tiene otro sentido más importante, que es, hablando de participar y de empoderar, como acaba de decir Jordi, que hay que empoderar a la gente, escucharles, oírles, contestar, por si vosotros no habláis y no decís qué y cómo, y ahora sois creativos, imaginativos, estaréis motivados, de todo lo que habéis oído pues entonces por favor no os vayáis vamos a esperar, la segunda parte está ahí, Nigo Retoalante ahí atrás, que será quien la garantice la sesión y podremos mandarle propuestas la, al departamento, para que vean que pensamos, que sabemos lo que decimos y que entonces mandamos propuestas, ¿vale? Bueno, voy con el proyecto Bien, ¿cómo surge el proyecto? El proyecto surge de un, eh, un objetivo del plan de, de trabajo del Consejo. Cuando yo llegué al Consejo, la primera cosa que hicimos fue decir qué, qué objetivos nos planteamos para dos años. Yo no sabía si iba a durar mucho, si me iba a dar el cuerpo o no, y en el momento hicimos para dos años. ¿Te acuerdas, no, Y cumplió dos años. Hicimos planes para dos años. Entonces preguntamos a la gente qué objetivos. Y la gente del Consejo planteó objetivos, bueno, planteó propuestas y de ahí elaboramos objetivos. Salieron más, uno de la. reflexionar sobre la educación, las variables que intervenían, y se encargó Maritere, eh, que es nuestra vicepresidenta, y a todo el tema, ese trabajo que llevamos de los, las pruebas de la educación, con la cátedra científica de la UPV. Bueno, salieron más objetivos. Pero este fue uno de ellos, y digo, bueno, yo me, este yo me encargo yo. Y entonces ahí comenzamos a trabajar con este objetivo. Entonces, ¿qué, ¿cuál era el objetivo que se planteó? los consejeros y consejeras hicieron esta propuesta teníamos que hacer algo para incrementar la participación de la comunidad educativa sabemos por experiencia en el consejo que participación será bueno, en fin, toda la problemática que conlleva esto y que no es una cosa en el consejo solo sino que en toda la sociedad por los datos que vamos manejando pues la, la, la participación está veraz ¿no? está bajando mucho bueno, seguimos entonces, eh, ¿qué hicimos? a ver, esto no va así eh, ¿Qué queríamos lograr? Pues nosotros queríamos lograr generar un debate serio y riguroso en torno a la educación. Que todos, todas las personas habláramos sobre educación. ¿Qué entendemos? ¿Qué, ¿Cómo tiene que ser la educación aquí, mirando al futuro? ¿Cómo es la que tenemos? Queríamos generar un debate potente sobre eso. Y además queríamos que los gente de los pueblos, de los municipios que iban a participar, terminaran con una opinión informada... ...porque todos sabemos, ¿verdad?, cómo funciona la información a veces... Y ...nos quedamos con, con cuatro frases hechas, dos estereotipos... y bueno, ...no, no, nos vamos a, a pensar en serio... ...y vamos a hablar de educación para lo cual tenemos que juntarnos... ...debatir y todo lo demás... ...entonces todo eso y cómo podemos mejorar la educación... ...con la implicación de todas las personas... ...y además el último objetivo, bueno, era, hay otro más, ¿eh? ...fomentar la participación, el diálogo, el debate... ...un debate sereno y tranquilo... ...corremos mucho, no tenemos tiempo... ¿Quién ha dicho Carlos?... Tiempo para hablar. Lo de tiempo es fundamental. Si no nos sentamos y si no nos damos un poco de calma para profundizar en las cosas, acabaremos con un pensamiento único, simple y tonto. Con cuatro ideas así, no, no, hay que pararse y ponerse en los zapatos de la otra persona. Ver cómo lo entiendes, cómo lo entiendo yo, cómo podemos llegar a un conocimiento compartido. Yo creo que eso es muy importante. Y luego, pues además de esto, planteábamos, a ver si es verdad que esto funciona, que no. Ah, espera, igual lo estoy viendo mal. Aquí, perdón. Perdón. ¿Qué más cosas queríamos? Queríamos compartir también conocimientos y aprendizaje entre iguales. Sabemos que el profesorado está haciendo cosas estupendas. Está Marga, la directora del Colegio Público de Serantes allí, que ya participó, luego si quieres nos puedes decir algo. Entonces, dijimos al profesorado, ¿qué cosas haces bien de las que estés contento y que puedes enseñar a otros? Y la gente preparó. ¿curraron? No es no podéis hacer idea, prepararon. idea. Sus temas, uno habló de, de, de teológico, el otro de trabajo por proyectos, el otro de, de convivencia. Cada uno pensó lo que estaba haciendo bien y nos juntamos para contarnos unos a otros. Ahora vais a ver las fotos. Entonces queríamos también eso, queríamos generar pasión y debate porque la educación es la mejor inversión que como sociedad podemos hacer. Y en la que todos y todas, yo creo que se ha visto esta mañana tenemos una importancia tremenda, por lo tanto queríamos que aquello se moviera, ¿no? que generáramos un poco de, de lío. Y luego sensibilizar a la educación, haciendo a la sociedad, haciendo visible a través de medios de comunicación y redes. Es verdad que tuvimos gente presencia en la prensa, por una vez, y sin que sirva de precedente, en, en, tuvimos muchas cosas en, en esto, en, en Urnieta, en Santurce, en Río Jalavesa hubo presencia en la, gente, en a la prensa. Y además con algunos titulares un poco así, pero en fin. Y luego pues eh, queríamos finalmente crear un prototipo, que es lo moderno, ¿no? Este, la, entonces la innovación tiene que acabar con un prototipo. Entonces acabar con un prototipo de participación social en los ayuntamientos, de tal manera que quien quiera replicar esto, replicarlo. Pues tenga poder acoger y decir, ahí están todos los materiales, y están todos los materiales, desde las unidades didácticas, los cuestionarios que se pasó a las familias. Bueno, tengo que dar las gracias también en este tema a, a Pablo, que está allí, que es miembro del Consejo Escolar y que se apuntó a este carro en cuanto dijimos, ¿quién quiere, qué miembros del Consejo quieren estar? Y Pablo García el que yo voy contigo. Y estuvimos, Eva también participó, o sea, pero vamos. Bien, continúo. Voy a explicarlo rápido porque yo creo que no quiero quitar sitio y está aquí. ¿Cómo hicimos esto? Pues en primer lugar lo que hicimos fue crear, bueno en primer lugar fue conectar con los ayuntamientos y es verdad que no me costó mucho, luego ellos contarán su versión, pero no me costó mucho porque cuando del plan del consejo lo propusimos en una permanente, de decir, oye, hemos, hemos cogido las, las propuestas de la gente, las hemos planteado aquí, y entonces vamos a hacer esto. Y estaban eh, Miquel, que es miembro de, del Consejo, y Miquel dijo eso para mí. Y no digas que yo te metí la moto, que lo compraste tú solo. Claro, tú dijiste. Yo, yo. Esto para mí. Estaba Daniel de Santurce, y dijo, yo también quiero. Y estaba Blanca, de Río vez que dijo, yo también quiero. Por lo tanto, no hubo que buscar a nadie, ya lo teníamos dentro del Consejo. Fue muy importante, porque veis aquí, el Consejo Escolar y los ayuntamientos tuvieron el elemento de, sobre todo, de liderazgo. Este era un proyecto de ayuntamientos y de consejos juntos, y además fueron los dinamizadores. Siguiente tema importante fueron los grupos, eh, el, eh, los grupos dinamizadores. ¿Con qué se hicieron los grupos dinamizadores? Pues en cada pueblo se reunieron, lo que tendría que ser caso un Consejo Escolar Municipal, se reunieron con las direcciones de todos los centros, con las ampas de todos los centros, y se dijo, queremos llevar esto adelante. Y entonces se creó un, un equipo dinamizador. Estos trabajaron muchísimo y son un elemento clave, en juicio, ellos contarán después. Claro, después venía quién, el profesorado. Pues cada centro, cada director, director de su centro, contó el proyecto, tipo de que iba. Hubo gente que se animó más, otros menos, en función también del calor con que aquello se pudiera vender. Yo estuve en algún centro, creo que en, en uno con en tu centro, con todos los centros públicos de, de primaria, contándoles de qué se trataba. O para que A veces la gente, cuando conoce bien los entresijos de lo que se trata, que es lo que ha salido por aquí, la necesidad de informar y de decir qué hacemos y por qué lo hacemos, eso da mucha tranquilidad y la gente se sitúa. Entonces, eso hicimos en concreto en que es una, una población muy grande. Y hicimos con el profesorado de primaria. Pero comenzamos porque tenía que contestar un cuestionario que los tenéis en la web del Consejo, ya los tenéis aquí el link, los cuestionarios que se pasaron al profesorado a las familias y al alumnado. Luego el profesorado preparó los temas en que se sentía bien y a gusto para comunicarlos a los demás. Prepararon y hicieron con el alumnado unidades didácticas. Había unos para primaria y otros para secundaria, que también las tenéis hechas en el Consejo. Y esa fue la tarea, los, el, el profesorado fue una, un factor clave, luego ellos se reunieron, hicieron el manifiesto de los centros y juntos, luego se hizo el manifiesto del municipio. El alumnado hicieron el manifiesto o sea, hicieron las encuestas primero, después hicieron las unidades didácticas y elaboraron sus eh, manifiestos, pero sobre todo lo hicieron a través de trabajos, de trabajos que se juntaron en grupos y en cada ayuntamiento se hicieron exposiciones de los trabajos que habían hecho los chicos y chicas, y se votaba cuáles eran los mejores y los que se votaron que eran los mejores, pues aquellos fueron los que se llevaron luego al Parlamento y se expusieron en toda la sala del Parlamento todos los trabajos el día que tuvimos. las familias, importantísimo fue otro elemento clave de las familias, reuniones exposiciones, pero sobre todo fue todo el trabajo en grupo, lo que pensaron lo que dijeron, que ya lo, que dije, lo tenéis todo ahí también cuestionaron, contestaron un cuestionario previo ¿Y todo eso con qué? ¿Con qué fin? Pues con el fin de mejorar la educación y mejorarla desde lo que cada uno entendíamos que era mejorarla. Bien, aquí tenemos los ayuntamientos que tomaron parte. Nos, hoy nos va a faltar eh, la guardia porque el alcalde ya no está, pero ha empezado a trabajar el hombre y me mandó un, un correo como tenía una reunión hoy ¿no? y no podía venir a pesar de que ya no lo de, de alcalde. Y, y la verdad es que el de Santurce ha tenido un problema así familiar que ha tenido que llevar a su hija a Madrid porque salía a mediodía. Ha tenido que ir a Madrid y bueno, me llamó llamado a decir yo, que lo siento, no puedo ir. Bueno, pues ya contaremos entre todos. Y luego aquí tenéis, me gusta mucho las personas, mirad. Este es el equipo impulsor de Rioja-La Ahí los tenéis. ¿Les veis? Aquí está mi Eduardo, qué a bueno Costas ahí, ¿eh? Después, aquí está el equipo impulsor de Santurce. ¿Veis en el ayuntamiento? Aquí está el equipo de impulsor de Urnieta, esos fueron los equipos, estos fueron los que de verdad corraron. Y luego tengo que decir también que en los ayuntamientos el apoyo de los alcaldes, de medios, de... En fin, que ha sido, y, y la verdad es que han sido, veis, a ver los carteles que hicieron. Los cuestionarios de las familias del alumnado y del profesorado. Mirad, contestaron 778 familias, 363 profes y profas, y en 1925 alumnos y alumnas. Teníais que ver qué cosas y qué no tenéis en todos los resultados. ¿eh? Para empezar, la fuente, ¿te os acordáis? Con los dos pidieron una fuente. En Urnieta, y en esto pedían cosas físicas, cosas para el colegio, y en los dos, que fijaros, dónde está Urnieta y dónde está yo, uno es la persona de Logroño el otro es la de ahí y allá, y los chavales pidieron en los dos que querían una fuente en el patio pero ¿por qué queréis una fuente? Porque cuando hacemos deporte, cuando jugamos, ¿eh? no tenemos agua. Entonces, ¿pusiste la fuente? Sí, al mes. Al mes. acá también, yo creo que al día siguiente. ¿Cómo no ponerle? ¿Cómo no ponerle? Oye, pues tienen fuente los chavales, eso es el libro? Pero otras muchas cosas que plantearon, como otro. De verdad, es que si fuéramos, mira, tú decías hace un rato, ¿no? Los fines de la educación, ese, si los siguiéramos a los chavales y chavalas, veríamos que eso es exactamente lo que están pidiendo y lo piden a gritos de verdad no trabajar por proyectos, que tenga sentido lo que hacemos bueno, de verdad, hay que poner más las orejas y escuchar eh las familias hicimos un plenario, hicieron un manifiesto y luego hicieron las valoraciones aquí tenéis familia de Arrejo Alavesa, ahí ves la ves está Pilar, ¿Pilar? sí, está, eh. Está, ¿no? ¿dónde está? aquí, mira Pilar, Pilar, Pilar y aquí está, no, no, no puedo señalar si empezáis por la izquierda, veis que hay una mujer de negro pues es una gitana que era una maravilla. Fue la primera mujer gitana que fue al Parlamento porque le hicieron el manifiesto de Río Jalavesa. Es de tu pueblo, de la Bastida. Sí. Bueno, pero veis, musulmanas, porque a ver, Río Jalabesa es lo que es. ¿eh? Y entonces, pero fue una pasada. Yo estuve en una de las sesiones, que tú también estuviste, Laura, Estuvimos en una de las sesiones y fue precioso. Bueno, las familias de Santurce, como podéis ver, aquí Maritere fue la que tuvo que ir en algún momento a esto. Las familias de Urnieta ahí trabajando y pensando juntas. Luego, el profesorado, fijaros, prepararon 48 temas, hicieron los manifiestos y además las valoraciones, aquí están los manifiestos, ¿eh? los tenéis todos en el consejo, pero aquí tenéis los de Álava, en una bodega, como Dios manda. hicimos en una bodega, mirad, ¿eh? todo el grupo trabajando, pensando, y además la dueña de la bodega, que es miembro del consejo escolar, nos la prestó y además y nos puso esto un catering. ¿te acuerdas? Bueno, Santurce, no menos… Ahí tenéis, de 128 estuvimos, y presentaron un montón de temas, ahí los tenéis debatiendo, ah. ¿En, en tu pueblo cuántos estuvimos, ¿No? ¿cuántos no, estuvimos? Unos no 90. Bueno, aquí tenéis, los, los profesores de Urnieta. ¿veis la gente? Es que esto es lo que importa, no son los números ni nada, es esto, esto. El alumnado, hace unidades didácticas, los trabajos, valoraciones, aquí tenéis que la besa, este del medio grandón, cantó un, un rap, ¿os acordáis? Buenísimo, y lo contó en el Parlamento, además, y en el Ayuntamiento. Mirad los planes que hicieron. Los trabajos. Aquí tenéis a los chavales y chavalas de Santurje preparando prototipos hicieron. Fue una preciosidad. Y los de Urnieta. ¿Vale? Voy rápida porque no me quiero esto. Los chavales, mira, los trabajos hicieron fotos de los trabajos que habían presentado los tríos. De todas estas, ¿te acuerdas? Pero bueno, nada, esta, Miguel, de Urnieta. Bien, y luego eh, lo que se hizo fue plenos municipales los críos y crías, la familia el profesor leyeron en cada municipio sus propios manifiestos y dieron leña a todo lo que se movía, ¿eh? no queréis que fueron manifiestos y entonces aquí está, este, está, este es el de Urnieta, ah, este es esto fue el de Urnieta, esto fue el de Urnieta este fue en Rioja la Besa las exposiciones que se hicieron estas fueron las exposiciones en Santurce de todos los trabajos de la alumno porque estuvieron en navidades, se expusieron durante ocho o 10 días ...y teníais que ver todos los haitites y mamas que venían a pasar las navidades... ...¿cómo les llevaban? Porque tenían que votar... ...y entonces todos les llevaban a que vieran sus trabajos... para que vieran, pero claro eso obligaba a que todos hablaran de educación... ...en esos días, que es lo que pretendíamos... ...finalmente fuimos al Parlamento... ...y allí leyeron sus manifiestos, votaron sus compromisos... ...y bueno, pues era casi una cosa más formal... ...pero que todo aquello tenía un sentido... ...y bueno, aquí los veis, ¿no?, como están... ...aquí votando... Y claro, ahora se dice, ¿y de esto qué valoración hacemos? Bueno, pues yo no voy a decir la mía, porque claro, igual yo me voy, me voy a dar aquí a decir que maravilloso vivir de la muerte, que va. Entonces ahora ellos tienen la palabra, que digan, qué valoración hacen, cómo lo no ven y todo lo demás. Y luego me quedan dos presentaciones para que vean lo que decía el alumnado y lo que decían las familias, al final. Pero, hola, ¿quién empieza? Micael es Sub.